Muy bien, lo habíamos anunciado, tenemos invitados acá en los estudios de la televisión en La Paz. Y bueno, a propósito de ello, también es importante conocer algunos acuerdos de integración en tema hidrocarburífero que se vienen trabajando. Eh, y bueno, Bolivia está está en ello. El último que hemos escuchado y por lo menos nos ha llamado la atención es la relación que se tiene ahora en este sentido con Paraguay. Vamos a abordar los detalles junto a nuestro invitado. Está con nosotros Carlos Quispe Lima, viceministro de Planificación y Desarrollo Hidrocarburífero. A quien le damos la más cordial bienvenida, viceministro. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches Gabriela. Buenas noches a todos los que nos ven por Aquilá. Efectivamente, eh, anterior semana el ministro de Obras Públicas de la la República de Paraguay Se ha visitado nuestro país, ha estado presente en las oficinas del Ministerio de Hidrocarburos y ha sido una buena oportunidad para suscribir un memorándum de entendimiento que integra ambos países en el área hidrocarburífera. El, el, básicamente el objeto es permitir que nuestro país pueda exportar, pueda ampliar nuestro mercado de exportación de gas a la República de Paraguay y podamos satisfacer la demanda que tiene este país de este energético. Actualmente Paraguay eh, está consumiendo casi el 95% de la demanda de GLP que tiene, lo, lo provisiona, lo provee, eh, yacimientos. Eso es el GLP boliviano que... que ¿Qué, consume. ¿Qué porcentaje me dice? El 95% de la demanda de Paraguay se cubre con GLP boliviano. Ah, sí, el 95%. Sí, sí. Y tenemos la, la intención de ampliar el ámbito de la cooperación de la integración a otros productos por ejemplo, nosotros tenemos un desarrollo exitoso de las redes de gas domiciliario en Bolivia es uno de los proyectos de carácter social Claro, y además carácter... está casi llegando a la totalidad, están empezando a avanzar, ¿no? estamos avanzando muy bien ¿no? uh -huh. eh, tenemos más de 4.2 millones de bolivianos que ya tienen gas hasta la fecha a nivel nacional y este eh, proyecto exitoso a nivel nacional la estamos exportando. Queremos llevar esto a Paraguay. Un parte del convenio es realizar estudios para que podamos eh, ingresar con redes de gas domiciliario a, a como, la República de Paraguay. ¿Como YPFB? Como YPFB. YPFB estaría eh, prestando este servicio sí. en Paraguay de, de colección de gas domiciliario. Exactamente. YPFB podría ser un operador más en la República de Paraguay. Para que preste este servicio No solamente eh, gas domiciliario Estamos hablando de, de GLP también Que ya se comercializa estamos, estamos hablando de uh -huh. eh, RECON, es un uh -huh. producto Que, que deriva de la, Del proceso de hidrocarburos Y eh, otro tema Que es muy importante, no hay que dejarlo de lado Es el hecho de que por ejemplo vamos a prestar Asistencia técnica A, a los compañeros de Petropar Petropar es la empresa uh -huh. estatal del Paraguay y eh, YPFB debemos sentirnos orgullosos los bolivianos de que tenemos una empresa muy reconocido prestigio ahora desde el año 2006 que una empresa residual, ahora eso es la primera empresa de los bolivianos, tenemos un muy buen nivel de recaudaciones por renta petrolera hemos, eh, estamos encarando eh, una, una política ambiciosa en exploración de hidrocarburos en industrialización con la planta de urea, de amoníaco estamos exportando urea también eh, el etanol, o sea, son tantas las medidas que el, la empresa estatal está tomando en Bolivia que eh, nosotros queremos exportar el desarrollo de nuestra política, que es exitosa, nos va bien. Y países como Paraguay nos han pedido la cooperación en ese ámbito. ¿no? ¿Una asistencia técnica en ese sentido? Asistencia técnica, transferencia de know-how, eh, capacitaciones, seminarios, talleres, eh, quieren conocer la planificación hidrocarburífera boliviana, quieren que les demos, eh, por ejemplo, Bolivia ha organizado recientemente el... El pasado año el Foro de Países Exportadores de Gas ha sido sede de un evento uh -huh. de, nivel de, de, de, de nivel mundial, ¿no? donde los países más importantes productores y exportadores de gas se han reunido. Nos ha costado, ha sido un, un evento muy importante en Santa Cruz, en noviembre justamente. Este año hemos organizado el primer eh, foro de gas petroquímica y biocombustibles o combustibles verdes. Eh, tenemos experiencia que estamos adquiriendo y eso podemos perfectamente eh, socializar con nuestros países hermanos, como en el caso de Paraguay. Excelente, viceministro. O sea, YPFD como, como empresa estatal eh, se está potenciando ya en la, en la misma región. ¿no? Exactamente. Si recuerdas, nosotros hasta, hasta hace unos años uh -huh. solamente teníamos dos mercados. Bolivia exportaba gas natural, solo gas natural, al Brasil y a la Argentina. Ahora nuestro mercado se ha diversificado. Por eso podemos sostener, afirmar que Bolivia es corazón energético de la región, porque Bolivia exporta gas, sigue exportando gas al Brasil y a la Argentina, pero exportamos GLP Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú, eh, exportamos Urea al Brasil, también a la Argentina, eh, en algunos volúmenes también a, a Perú y a, y a Paraguay, es parte del proyecto. Entonces, de lo que antes teníamos dos mercados, ahora tenemos casi todos nuestros países vecinos, están siendo eh, socios nuestros y están recibiendo productos bolivianos, tanto como el gas, como GLP, como la UE. ¿no? Somos corazón energético de la región, hemos superado con mucho la expectativa que teníamos hace tiempo. En tema de, de, de integración, en tema de buscar, estos, entonces estos acuerdos eh, y estos proyectos de integración sí les está yendo muy bien. ¿Paraguay es un potencial? Eh, eh, porque eso es lo último, por eso le pregunto, ¿no? porque es lo, sí. lo que se conoció hace días sí, sí. nada más. Sí, o sea, Paraguay tiene una demanda interesante, de no es obviamente un mercado muy grande como lo es Brasil, Brasil uh -huh. es, un, es un monstruo en uh -huh. materia de consumo de gas porque su población es... Claro, muy gran grande, cantidad del país muy grande eh, producen, ellos necesitan gas para sus termoeléctricas, necesitan gas para sus, sus industrias o sea, tienen una demanda muy grande el caso de Paraguay es mucho más, mucho más pequeño por, por su población inclusive pero no deja de ser un mercado interesante para nosotros eh, y esto es importante para la población para despejar algunas dudas, muchos piensan que, eh, que por ejemplo nuestro mercado de Argentina y de Brasil son los únicos y debemos eh, cuidar esos mercados sino no debemos bajar las, la, las, los volúmenes que tenemos de exportación. Eh, para el conocimiento del país, nosotros tenemos mucha, uh, muchas empresas, países... ...que están tocando las puertas de yacimientos, para que les podamos eh, vender gas. Paraguay es un caso, una demanda interesante, eh, tenemos empresas del, del Brasil que son empresas distribuidoras, que también han tocado las puertas de yacimientos del ministerio y nos dicen necesitamos gas para nuestras industrias, para nuestras termoeléctricas y eh, quieren nuestro gas. ¿no? Eh, por el lado del Perú, recientemente ha habido una reunión binacional, un comité binacional de, las, de Perú y Bolivia en la ciudad de Cobija donde se han hecho varios acuerdos, se han firmado acuerdos, etc. ¿no? Y uno de los componentes de estos acuerdos son el caso energético, el caso hidrocarburífero, donde estamos pensando, inclusive estudiando la posibilidad de hacer una planta de gnl en, en, en, en hilo para poder tener un canal más de exportación o sea, en resumen eh, tenemos gas para los bolivianos porque la prioridad es el gas para el los consumo bolivianos, interno consumo interno siempre pero tenemos mucha demanda, como les digo, de otros interesados en nuestro gas que están tocando puertas. Y nosotros vamos a hacer el estudio de la, del mercado que más convenga a nuestro país en términos de tiempo, en términos de precio, facilidades, etcétera Y estamos trabajando en ello. Interesante, viceministro. De verdad es un gusto que nos vaya compartiendo estos datos y, y que veamos ya con otra óptica, ¿no? Todo el movimiento que se tiene. Ahora, eh, usted me decía, hay proyectos, estamos con el gas. Eh, en Bolivia, me daba un dato, en tema de gas domiciliario, por ejemplo, ha avanzado ¿Mm. mucho, 4.2 sí. eh, millones, me sí, decía, sí. ¿no? De Más o menos. Eh... Esto es bien dinámico, ¿no? Porque Ajá. cada día se claro. hacen instalaciones. Sí, Pero, están con eso. Pero un dato un promedio. que hemos manejado ahorita, teníamos unos 850 mil instalaciones domiciliarias a nivel nacional. Y eso aproximadamente, considerando que una familia promedio tiene cinco personas, promedio estamos llegando a unos 4.2 millones, un poco más. ¿no? Entonces, eh, estamos avanzando. Eh, eh, Yacimientos, que es, la, que es nuestra empresa estatal, destina aproximadamente... Eh, eh, presupuesto para realizar 100.000 instalaciones por año 100 mil instalaciones por año eh, el año 2017 este año 2018, estamos tratando siempre de cumplir esto y avanzando, ¿no? con el afán de eh, uno de los principios, uno de los pilares de nuestra política hidrocarburífera es la universalización ¿qué quiere decir eso? que nosotros tenemos que hacer posible que todos los bolivianos el gas llega hasta el último rincón. Lo hacemos con el sistema convencional, que es por ductos. Uh -huh. Pero hay aquellos lugares donde son más alejados y la población, eh, hay una población interesante y el ducto sea muy caro, porque obviamente el tender ductos por todo el lugar es un costo. Lo hacemos bajo el sistema del, de, de, de la planta de GNL. Y esta planta nos permite llegar a poblaciones inclusive más aisladas. ¿no? Quiero terminar la entrevista con el siguiente viceministro. Eh, ¿Esto último que tenemos y qué significa, si me puede ir a hacer, hacer un resumen, el tema del superetanol 92? Que, bueno, pues está ahí, ¿no? Eh, a ver, ¿qué es importante? Nosotros tenemos eh, como un pilar de nuestra política el tema de la soberanía Ajá. hidrocarburífera y la seguridad hidrocarburífera. ¿Qué quiere decir? Tenemos que garantizar que todos tengan combustible. Eh, lamentablemente Bolivia no es un país productor de petróleo. Produce gas, es gasífero. Y eh, el, el, los líquidos que están asociados al gas producen eh, GLP, no pueden producir también gasolina y diésel, pero eh, nuestra producción es deficitaria. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos la producción suficiente de gasolina y de diésel para cubrir toda la demanda interna. ¿Qué hacemos? Porque tenemos la obligación de darle combustible a los bolivianos. Tenemos que importar. Importamos diésel, importamos aditivos de origen fósil, ...para mezclar con la gasolina base y obtener la gasolina especial. Ahora, ¿Qué hacemos con el etanol? ¿Cuál es la ventaja? El etanol básicamente eh, es un aditivo de origen vegetal... Uh -huh. ...y lo que hacemos con el etanol es obtener un, un producto que es el alcohol anhidro ...o el etanol anhidro, alcohol anidro, lo mezclamos con la gasolina base... ...y obtenemos una gasolina eh, de un octanaje mayor... Por eso se llama 92, 92 es el número el octano. de octanos que tiene este combustible. ¿Qué ventajas tiene? Actualmente la gasolina especial tiene 85 octanos. Y el hecho de tener 97, de 92 octanos perdón, eh, permite que, el, que tenga más potencia, que reaccione mejor, que, tenga, que el, el, el motor de los vehículos pueda tener mayor duración. La emisión de CO2, o sea, gases de efecto invernadero, es mucho menor que la gasolina especial. Ah, tiene muchas ventajas, ¿no? Entonces, hemos comenzado en Santa Cruz uh -huh. el primero de noviembre. Eh, hace Tarija. una semana hemos hecho en Tarija también la inauguración. La siguiente semana, La Paz, estén atentos, vamos a comenzar en La Paz y en Cochabamba. ¿no? Muy bien. Así que, estamos avanzando. Muchísimas gracias, Viceminito, por compartirnos estos datos. Era importante conocer también esta explicación. Y cuando gusto, siempre bienvenido. Cuando gusten ustedes también. Gracias por la invitación y saludos a todos.